casi con un minuto de, de agosto de 2022 como todos los sábados o casi todos el Observatorio Ciudadano realiza una sesión que que, para que la gente que sigue por Facebook Live pueda observar el, la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. El tema, el tema que hoy nos eh, concurre, lo anunciamos en nuestra página de Facebook, es eh, la sesión de ayuntamiento número 19. que se refirió al uso de los recursos remanentes del proyecto fallido MUMO. Como sabemos, el presidente municipal hace algunos días, dijo que ya no iba a prosperar este proyecto, que ya lo iba a cancelar, todavía no hemos visto que haga algo, además de lo que hizo de citar a la gente en el Teatro Cervantes para anunciar que lo iba a cancelar, no hemos visto que haya cancelado nada. Sin embargo, ya hay una sesión 19 die que fue en esta semana, en la que eh, se puso como punto de la orden del día que se iba a hacer con los recursos remanentes de ese, de ese proyecto entonces eh, yo quiero recordar solamente que este proyecto ya se había presentado en, en, la, en, el, en el trienio anterior en el que fue por primera vez presidente municipal Alejandro Navarro y se tuvo que retirar porque el Congreso dijo que no era pertinente porque había otras prioridades en el municipio. Y ahora se volvió a presentar con el pretexto de que hay que renovar o rehacer la economía del municipio de Guanajuato. Entonces, yo lo que pienso es si se dijo que había que mover la economía, que ese era el pretexto por el cual se iba a hacer el proyecto, pues yo so, sospecho o deduzco que debería dedicarse a, a un proyecto que mueva la economía del municipio porque ya no se va a hacer el del mundo, según dijo él. Todavía no hemos visto que el órgano colegiado llamado Ayuntamiento de Guanajuato haya solicitado al Congreso cancelar su proyecto porque, porque fue una decisión colectiva, no fue una decisión personal. Y no ha sesionado para ver que se cancele. Él dijo que lo iba a cancelar, pero no hemos visto que dé pasos. ¿Tú qué, qué observas, este, Maylena, respecto a este asunto? Sí. Primera, buenos días. Este, Carlos, está en línea para que le des entrada? No sé si ya haya podido entrar. Mm. Este, mira, realmente yo lo que observo es un... pues lo hemos dicho muchas veces, el alcalde no va, no, no, no trae ahí un tema de, de, pensar en que si tú ya tienes 40 millones de pesos destinados, digo, esa es mi reflexión, destinados a un museo de momias, y miren, ya más rápido para que lo, lo, sepa, lo sepan todos, siete En, en el, cuando estuvo Enrique de la Madrid, este, el secretario de Turismo, había un proyecto que yo lo he mencionado, lo he mencionado, pero parece que nadie me escucha, donde era dignificar el Museo de Santa Paula, dignificar el Museo de Santa Paula y arreglar todo el Museo de las Momias actual. Ese proyecto andaba sobre 30 millones, te estoy hablando, bueno, ya desde ese entonces. Bueno, si tú tienes 40 millones, digo, me extraña que el alcalde siendo un empresario dedicado al, al tema turístico de momias. Si él, y él mismo lo ha dicho, o sea, él mismo ha manifestado que, que, que, el, que metiéndole dinero te genera dinero. ¿Por qué en este momento no le metió o no pensé meterle 40 millones de pesos al proyecto de dignificación? Cuando él sabe perfectamente, que ya le dijeron por todos los medios que no puede sacar las momias, pero sí puede invertir el dinero en arreglar la calle de Cerro Trozado, el cual yo ya eh, se había metido un punto de acuerdo donde ya se tenía que dignificar, arreglar toda esta área, que sabe que es un detonador para el dinero. Yo pienso que aquí es simplemente es decir al alcalde, bueno, ya perdí pero tampoco les voy a ayudar a generar más dinero. ¿Y quién lo ha dicho? Y tú lo dijiste, Memo. Si él mismo está comprobando y él mismo está diciendo que es un detonador de economías, las momias, ¿por qué no le mete dinero a las momias? Y en seis meses va a recuperar ese dinero y va a dejar un patrimonio o va a dejar un ingreso permanente. Pues eso sí es querer a Guanajuato, como él dice. Eso es querer a Guanajuato. El, el dejar dinero que te genere dinero, o sea, tú no puedes pensar, y esa es la tristeza que me da de todos los políticos, que nada más piensan en sus tres años y no piensan en el futuro de un Guanajuato, o sea, si él mismo lo ha dicho, lo ha manifestado, se ha hecho sus eventos para, para, para decirle a la gente que, que fue una tristeza, que la gente no pensara en él, pues entonces que él piense, el cómo sí. Y la pregunta sería, a ver, alcalde, si usted sabe que tiene 40 millones de pesos y que, y que el museo le va a dar otros 40 millones, pues entonces el cómo sí hacer las cosas es como una casa, ¿no? El administrar un hogar, vamos a ver el cómo sí hacerlo. Y pues realmente lo que sucedió en esta sesión de ayuntamiento anterior, que es la que mucha gente no vio, pero eh, me gustaría nada más manifestar que ahora... La fracción del Partido Acción Nacional fue la que votó a favor de gastarse el dinero en comprar calentadores solares, en arreglar callejones, en hacer obra pública, lo cual está bien. O sea, ¿quién va a votar en contra de que a la gente se le dé un calentador solar? Pero ahí va el, el tema, pero bueno, si ya estaban destinados para un fin, ya estaba según un estudio de para qué se iba a gastar, porque ahora no la cambian y dicen, ah, ahora sí, pues ya no va a haber museo, entonces ya no va a haber nada. Entonces, esa es mi reflexión, que ya existe ese proyecto, pero que no existe la voluntad política y que realmente el alcalde, realmente yo veo con tristeza que realmente en su interés no eran las momias Tristemente, no eran las momias Muy bien, ¿tú qué piensas, Carlos? Bueno, pues yo, yo voy entrando, este, tenía problemas para conectarme. Eh, no alcancé a oír más que la última parte de, de la participación de María Elena, sí. pero, pero creo que esta, que esta reunión de ayuntamiento fue muy importante y sí coincido con, con María Elena. O sea, lo que vimos fue otra vez la imposición de, de, de un grupo mayoritario, pero en este caso ya para llevar para cambiar el sentido del gobierno. O sea, el gobierno de Guanajuato ya no es un gobierno municipal, ya no se dedica a administrar el municipio. Eh, se dedica esencialmente a una campaña electoral. Está ya prácticamente metido en, en campaña electoral, cosa que es trágico para Guanajuato. Lleva apenas un año eh, va a cumplir un año de, en, en, en su segundo periodo eh, eh, de reelección el alcalde Navarro y este ayuntamiento, en lugar de mantenerlo firme en, en, en la cuestión de administrar el municipio, de, de gobernar el municipio, pues le da carta abierta para eh, consolidar una visión electorera, no es ni siquiera electoral, es electorera para eh, dedicarse pues prácticamente en cuerpo y alma a tratar de ubicar eh, en la próxima alcaldía a su esposa. Esto es verdaderamente primitivo. O sea, es para un Guanajuato primitivo, para un Guanajuato este, de casicasgos. Y con toda la tranquilidad del mundo, eh, eh, ocho personajes ahí pues le, dan el, le dan el visto bueno para que se dedique a hacer cosas que van en el camino electoral. A ver, era muy sencillo, el asunto era muy sencillo. Se le quitaron a servicios, parte a obra pública también, dinero para llevarlo al Museo de las Momias, eh, y ya no se va a hacer el Museo de las Momias y quedan disponibles esos 40 millones de pesos. Bueno, había que regresar ese, esa, ese, esas cantidades al programa inicial. Eso era, eso, era, eso, eso era lo normal. Ah, no, le dan la vuelta y entonces ahora resulta que es importantísimo, pero no saben qué importancia tiene realmente andar eh, distribuyendo los famosos calentadores solares. Ese asunto de los calentadores solares. Oigan, 8 millones de pesos de calentadores solares en una función que no es la función del gobierno municipal. Ah, es que la gente es muy bueno para la gente. No, bueno, pues claro que es muy bueno para la gente. Si tuvieran dinero, pues reparten también este, coches Nissan o cualquier cosa así que se les pueda ir ocurriendo. Eh, y lo mismo. Eh, los techos son muy, muy importantes, pues les damos lámina y para que arreglen su casita, pues les, a, les llevamos también el cemento y luego pues también varilla y ahí les vamos dando a unos unas bolsitas de a otros varilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente vergonzoso lo que sucedió en esta sesión, desde mi punto de vista. Lo que hicieron en el ayuntamiento, la mayoría del PAN en el ayuntamiento, que son cómplices de Navarro, están convertidos en cómplices de Navarro, fue desviar las acciones del municipio para convertirlas en acciones electoreras. Para eso fue esencialmente. Entonces vamos a estar en acciones electoreras de aquí al 2024. Eso significa que nadie va a gobernar Guanajuato. No nos sorprenda, pues, lo que lo que va a pasar hacia adelante. No nos sorprenda los problemas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la seguridad pública no es prioridad. La única prioridad que tiene eh, Alejandro Navarro es poder poner a su esposa como alcaldesa para que le tape las malas maniobras que ha hecho durante estas gestiones. Entonces, pues, está luchando por su vida, porque, pues, la verdad es que todos sabemos lo patético que ha sido, cómo ha, es un tipo de descuidado que no ha hecho una verdadera gestión pública, que se ha gastado en pitos y flautas la, la, los dineros públicos, cómo no ha sido ni siquiera cap, capaz de tramitar una autorización eh, antelina eh, y todo cree que se puede hacer ahí nada más este, Yendo a platicar y llegando a acuerdos. Eso cree que es el gobierno. Como todo esto se le ha despistado. Entonces, pues ahorita sí ya tiene el problema de que ve que la carga de responsabilidades que trae atrás es muy alta. Y la única manera que él piensa que tiene de salir adelante, pues es ubicando como su sucesora a su esposa para que le tape... Eh, todas las malas maniobras que ha hecho él junto con su equipo, porque son una serie de personajes que los tenemos muy bien ubicados y sabemos quiénes son los que le manejan todo, todo este, este, este tipo de, de, de, de malas prácticas al, al, al, al alcalde en lo personal. Reitero, lo que resulta verdaderamente tremendo es que el ayuntamiento y sobre todo algunos personajes del ayuntamiento, del PAN, se presten a una situación de estas porque ya no vamos a, ya no tenemos gobierno. Tenemos eh, esencialmente a un grupo político que quiere seguir en el poder para hacer negocios en Guanajuato. Eso es lo que tenemos, eso es lo que pienso. Sí, bueno, y este, yo voy a volver a insistir en que eh, el proyecto de las momias se dijo cuando se mandó el proyecto al Congreso del Estado que se trataba de un proyecto que iba a ser capaz de mover la economía del municipio de Guanajuato. Lo que resulta ridículo que un solo museo o una, un solo área comercial mueva a un municipio. Eso es absurdo. Pero entonces, si no se hizo ese proyecto o, o no se va a hacer, porque todavía no sabemos, Todavía el ayuntamiento no le dice al Congreso que por favor cancele este, ese proyecto. Eso no ha pasado. Nomás nos anunció que lo iba a hacer el presidente, pero no lo ha hecho. Bueno, independientemente de eso, si se está hablando de que porque ya no se va a hacer y nos sobran 40 millones, pues lo lógico sería que esos 40 millones se dedicaron a proyectos que muevan la economía municipal y no a que compren votos porque pues se trata de eso se trata de ganarle a Morena Morena da eh, programas a los viejitos a los jóvenes, a los niños a, a, a todo mundo da y ellos quieren dar más eh, o sea se trata de comprar a la gente se trata de quitarle a la gente su dignidad es decir le están comprando el voto y la gente no se da cuenta no se da cuenta que cuando acepta una estufa un calentador solar, y esas, esas cosas que dan, está entregado su dignidad, o sea, qué, qué, qué grave para los guanajuatenses que eso suceda, porque, porque nos deshumaniza, ¿no? Bueno, esto que yo quería solamente reflexionar, no sé si le podía agregar a esto, seguramente sí, el Piri Santibáñez, eh, alguna reflexión en torno a estos 40 millones que van a ahora a usarse de otra manera no más que abre tu micrófono por favor Piri, porque está cerrado listo sí, ya. ya hablé y ahora sí, sí. el, el, el gran tragedión que tenemos en Guanajuato es que llegó el principio de Peter del cual Carlos que es el presidente del grupo sabe qué significa eso, ¿No? El presidente municipal se le acabó la luna de miel, no hay dinero, le casan el mumo que tenía muchas pretensiones en sus sueños guajidos. el gobernador que no es tonto, más que nada sus asesores se dan cuenta que este arroz ya no da para más, y que lo que necesita, le quitan todo el apoyo, lo que no están dando cuenta los panistas con todo respeto, que quitar el apoyo, ese lo están quitando a Guanajuato, se lo quitan a Navarro. Estos 40 millones de pesos que ustedes hoy comentaban, con todo el respeto hay mucho que hay que hacer, no calentadores, no láminas. Hay mucha gente pobre que se le debe a reparar su agua potable, sus callejones. Vayan y recorran las calles, reparar la presa de la olla que está hecha un asco muchas cosas que se podrían hacer en beneficio realmente de una ciudad que vive del turismo hoy. Hace 100 años vivía de la minería, hoy vive del turismo. Y como no hay visión por Guanajuato, y nunca en la vida, con todo respeto, habíamos tenido tan cabildo tan deficiente como hoy existe. Es muy deficiente el cabildo de hoy. No estaba preparado para eso ya ha sido señalado 100 veces por todos nosotros, de que fue un botín, pero el día de hoy estamos metidos en una cápsula gravísima por un lado, la cuarta transformación está peleada a muerte con Navarro por el otro lado, no hay dinero la cuarta transformación ya se acabó el dinero por otro lado el gobernador ya se hizo un lado dijo, este no es mi bronca y ahí es donde viene el tema Libia pues Libia es la secretaria de Gobierno, pero no vive en Guanajuato. Libia vive en León. Los funcionarios del gobierno viven en León, no en Guanajuato. Entonces, ¿qué sucede entre Hay un vacío, un vacío de autoridad moral, política. Todo Ajá. esto nos conlleva algo gravísimo, Memo. Que si no nos ponemos las pilas, Guanajuato puede entrar en una crisis no nomás económica, de gobernabilidad ve tú hace unos días que mataron a gente aquí adelante Santa Teresa de, de esos de envases desechables y como eso es diario una matanza entonces yo creo que debemos meditar muy bien qué queremos, a dónde vamos con el poco dinero que tienen de Guanajuato meterlo a obras y a seguridad como dice Carlos no podemos darnos el lujo de seguir en ocurrencias de campaña debe entender Navarro y su esposa Samantha que para todo hay tiempos y que hoy el tiempo ya se les acabó eso deben entenderlo se acabó en la política nada es para toda la vida eso es lo que yo te voy a decir esta mañana gracias Memo por darme la palabra sí, bueno yo volviendo a lo que había comentado nuevamente, quiero invitarlos a todos a reflexionar que a partir de 2018, resulta que ahora ya no es importante enseñar a pescar. Ahora hay que dar pescado. Y como que cambió la moral pública y dijeron, sí, sí, bravo, que, que nos den pescado. Eh, y con ese pretexto de dar pescado se compran votos. Y también a nivel municipal se entró a esa dinámica de querer comprar a la gente en lugar de esta máxima que moralmente pues yo la veo impecable que es mejor enseñar a pescar que dar un pescado pero los gobiernos tanto municipal como el federal están empeñados en dar pescados no en enseñar ya no importa la educación no importa que la gente sepa hacer o no el gobierno está para darles dinero eso me parece muy grave, Bo, a, a hacer a los ciudadanos este, unos inútiles <ríe> mantenidos por el gobierno. Me parece a mí eh, eso, y lo, lo digo aquí en esta sesión del observatorio, porque quiero invitarlos a que reflexionen. Si sí es cierto que es mejor dar un pescado que enseñar a pescar, porque antes las políticas públicas iban encaminadas a eso y ahora ya no. Sí, Javier. Carlos, por favor. Sí, mi lo, lo que lo que sucede aquí y, y es que esto avanza como lentamente, luego ya es más rápido, pero precisamente en lo que tú dices, las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo y, y se ponen en una zona de confort padrísima, o sea, pues es bien bonito que pues yo no tengo este agua caliente, más que con el tanquecito de gas que tengo que comprar, etcétera. Pues viene el gobierno y me pone el, el, el, el, el, mi, mi, calentador solar. Qué bueno es este gobierno, ¿no? Eh, y entonces, pues estoy muy agradecido. Lo único que me están pidiendo es que vote por ellos. Pues, Como no voy a votar por ellos si vienen y me instalan un calentador solar? está muy bien, el deal está muy bien. Pues no, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque lo que te están quitando es muchísimo más preciado que un calentador solar. Alguna gente dirá, no, pues no me importa. Pero a la larga. No es nada bueno. Lo que te están quitando es la libertad de votar por quien tú quieres y sobre todo por quien tú juzgas que pueda ser el mejor elemento o los mejores elementos en el caso de los ayuntamientos para gobernarte. De tal manera que entonces, si alguien tiene el dinero para andar repartiendo este, un montón de chunches y de calentadores y cocinas y, y cachuchas y este, camisetas y lo que sea, pues ese lo vas a tener gobernando. Y a la larga, ese gobierno, porque los gobiernos, esto es lo más importante, los malos gobiernos cuestan, cuestan van a salir muy perjudicados y vamos a salir muy perjudicados los ciudadanos porque, porque perdemos nuestra, nuestra posibilidad de, de votar en libertad y de, de votar por los mejores. Para eso está hecha la democracia, para, para que voten por los mejores, que evalúes entre una serie de candidatos y votes por los mejores, no para que Votes por aquellos que te dan cosas. Pues no, no esté. Eso es prácticamente destruir a la a la democracia y te destruyes a ti mismo porque pierdes libertades. Tú ya no tienes la libertad porque a ver, me firma y me presta su credencial de elector y yo aquí voy a checar luego porque ellos ya se lo saben muy bien y la gente en las comunidades, por ejemplo, sabe que en época electoral, pues es época de vacas este, gordas, porque pues les van a dar 500 pesitos por ahí, les van a dar este, el calentador solar, la cocina. Y si son compadres del que anda eh, repartiendo, que normalmente es, son los personeros, en este caso de Navarro, que están en la parte de, de desarrollo rural, en fin, eh, pues le van a dar también unos, unos sacos de cemento, etcétera. Y ese es el juego. Y eso es un juego que distorsiona totalmente el gobierno municipal, pues porque el gobierno municipal ya no se dedica a, a ver cuál es su función esencial. La primera es la seguridad pública, hacer gobierno, poner orden, regular, que los ciudadanos no se conflictúen adentro de su, de, de su comunidad, que, que haya un ambiente para la prosperidad los trabajos, las chambas, no las da el gobierno, las, las dan los empresarios y hay que crear el ambiente propicio para que los empresarios pueda, puedan desarrollarse. ¿Quién puede hacer negocios en Guanajuato? El que diga Navarro. Y aparte, pues hay que hay que caerse con una lana. O sea, el gobierno aspira a ser socio de todos los negocios que hay en Guanajuato. Los turisteros, ¿cuál es el asunto para los para, para, para el turismo? Pues si quieren tener gente en sus hoteles, tienen que caerse con una comisión para los personajes y la mafia que tienen a la entrada de las carreteras de los supuestos guías de turistas, que ahí capturan a los turistas y los llevan esencialmente a los hoteles. ¿Cuál, cuál hotel creen que sea el más beneficiado con esto? ¿Cuál de los hoteles de la ciudad creen que sea el más beneficiado con esta captura de turistas. Pues yo sé cuál es, está por Valenciana y así todo esto. Entonces lo que se ha creado es una gran red de corrupción y eso es lo que estamos fomentando y el origen de eso es la compra de los votos, es la falta de conciencia cívica de los ciudadanos y el que estén dispuestos a entregar su libertad para votar, a cambio de cualquier tipo de cosas. Entonces, es, es, es terrible. O sea, así no vamos a salir del hoyo, ¿eh? Porque así lo que vas a crear es un mal gobierno y vas a tener también un mal, que eso es lo peor, un mal ayuntamiento. Y les doy un dato, ojalá y se lo puedan quedar en la cabeza. Los malos ayuntamientos como este, como el que tenemos aquí, no construyen buenas policías, ¿eh? Es imposible que construyan buenas policías. Pues si están robando, si están haciendo extorsión a la gente que está, que, que está tratando de trabajar, etc. si están haciendo negocios por todos lados, si, la, si a la obra pública le sacan el 30% o el 25% en moches, pues, pues no, no, no, gobierno, entiéndanlo. Y no, no, no, no, no, no, pues si estos están haciendo eso, ¿qué va a hacer la policía? Luego se extraña porque la policía les pida también una lanita y los tránsitos les pidan una lanita, o sea todo se descompone todo está, todo está amarrado y cuando tú desamarras las cosas en, en, en la administración pública y permites lo que no se debe permitir pues entonces das al traste prácticamente con todo el servicio de gobierno que deberíamos de tener en el municipio. Eso es, lo que, eso es lo que está pasando. Y eso lo vimos claramente en la sesión 19, cuando se planteó este asunto de qué vamos a hacer con los 40 millones. Como si hubieran salido de repente los 40 millones, pues si ya estaban ahí, los desviaron, pues regresenlo. Pues tienen un programa, ¿no? No, no. Nena, pues ahí estaban los programas, esos programas ya estaban autorizados. Claro. Marlena, pues, por favor te hago el, el, el problema es que el programa de gobierno pues no ha salido bien porque desde que se planteó y desde que yo lo conozco, este, ha sido tan ambicioso. Dicen que hay un dicho que dicen que mucho abarca, poco aprieta. Mi, pre, mi pleito con el alcalde siempre fue hay que hacer un paso a la vez. O sea, ¿por qué no plan el gobierno? pones un plan de gobierno tan ambicioso que tú sabes que no se va a hacer. En el plan del gobierno de 2018 estaba la concesión de la basura, la concesión de la electricidad, estaba el Palacio de Gobierno, estaba el Museo de estaba, creo que me olvida uno más, pero todo eso... Tienes un presupuesto caótico, bien chiquito, si el gobierno federal ya te bloqueó por todos lados y sabes que le tienes que dar seguridad pública a la gente, pues priorizas, carajo, o sea, perdón por la expresión, pero es que sí me da coraje de que, de que otra vez parece que está parece que estamos ante un gobierno en pañales que no sabe lo que tiene que hacer y claro que sabe lo que tiene que hacer en la sesión de ayuntamiento pasada yo vi tristemente una oposición que no ni siquiera se le escucha o sea ni siquiera para todos los que votaron por esos partidos políticos que quisieron que los representaran por los perfiles que tenía esto, en el momento que, hay que entender que en el momento que tú, se acaban las campañas, esa persona va a ser alguien que va a levantar la voz, y que va a ser escuchada dentro del amiento. Tristemente, solamente ves la mitad de la mesa y hasta acomodados, que no escuchan las propuestas, que no hay un diálogo político y que realmente eso va, si, si a ti te dicen que la planta es morada, pues todos la tienen que ver morada. Creo que aquí hay, hay una reflexión que hay que tener. Lo que está diciendo Carlos es muy cierto. Es, es muy cierto. No va a cambiar, no está cambiando nada. este Nos está saliendo muy caro, sí. ¿Quién va a pagar los calentadores solares? Pues la gente. Bueno, el predial subió al 300%. ¿Quién va a pagar esos calentadores? No nos engañemos. Te los dan, te cuestan 3 mil, pero te los cobran en 7 mil. O sea, perdón quién los está pagando y eso es lo que tenemos que hacer una reflexión todos queremos que el, que el país cambie, queremos que Guanajuato cambie, pues bueno, si tenemos la misma estructura de, de tipo monopolizada dentro de un ayuntamiento nunca va a cambiar, no escuchan a nadie más, entonces yo creo que mi reflexión aquí y para no hacerla tan larga es necesitamos que realmente se piensa en Guanajuato y no solamente que se simule pensar en Guanajuato, pensar en grande, ese es el logotipo del alcalde, pues yo nada más digo, no piensa en grande, piensa en el futuro de Guanajuato, o sea, ese es el tema, el, el Museo de Momias ahorita y sobre todo por todos los estudios que ya están, debió de haber sido, a ver, no, no pudimos meterle 110 millones, le vamos a meter 40, pero esos 40 invertidos nos van a dar 20 más, excelente, con eso voy a comprar todo lo que quiera, ¿qué pasa? se lo gastaron en calentadores solares se los van a gastar en callejones, no va a alcanzar para arreglar todos los callejones de Guanajuato perdón, no nos engañemos van a ser cinco o seis callejones nada más, los beneficiarios los beneficiados, perdón y no va a alcanzar para todo, ¿y qué va a pasar? después de un año, vamos a ver a Guanajuato igual, no, no, no van a comprar tres o cuatro este, ¿cómo se llama? camiones de basura este, eso no va a solucionar el problema de la basura de Guanajuato, es un problema integral donde debe de haber una campaña entre la ciudadanía, entre los empresarios y entre el gobierno y sobre todo de, realmente pues yo creo que, que ahí yo lo que puedo reflexionar un poco es que no se le olvide a todos los funcionarios que ahorita son funcionarios pero que van a dejar de, de hacerlo. Y el día que dejen de hacerlo, todos los errores que están cometiendo ahorita les van a costar después porque van a tener que pagar más impuestos, más predial, van a tener su casa sucia, su calle sucia, su callejón horroroso. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Pensar en grande sería ver que ese museo se haga como se haga, si realmente él lo quería hacer. El, como sí si, ahora le, le recuerdo al alcalde, que hay que ver el cómo sí. Entonces, yo creo que esta es mi reflexión, mi reflexión sí es de enojo, sí es de frustración, el escuchar, el ver un ayuntamiento que no escucha opciones, propuestas, de qué nos sirve a los ciudadanos ir a meter una, si no va a ser escuchada, de qué nos sirve a los ciudadanos ir a hablar con un regidor, si el regidor no nos va a escuchar y va a escuchar solamente al alcalde. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Guanajuato. Ojalá la ciudadanía se siga involucrando más este, en todo esto y pues esa es nuestra misión. Ah, este, pues anda. yo Con eso terminaría. Gracias, Nena. Este, este, Lolita, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis compañeros. También muy live. Este, bueno, yo, yo quiero comentar algo que está diciendo la nena. Eh, ok, su proyecto, su proye ya sabemos que su proyecto de banderita desde campaña de Navarro era el museo, pero no es, no es un museo, nena, no estuvo bien, ya lo dijo eh, Carlos, no hay, no, ni siquiera supo meter un papel. Porque es, es un papel, lo que tenía que haber metido, que se mencionó aquí, donde se solicitaba ¿sí? el permiso y, y ver todo lo que lo que conllevaba, hay unos requisitos para hacer esto. Bueno, si a él realmente le interesara su centro comercial disfrazado de Mumo, pues lo hubiera defendido. Sí, él dijo, él dijo que que Guanajuato, ¿cómo sí? Y, y estaba terco y aferrado a hacerlo, no le interesa a él, ahora ya le volteó ya le echó la culpa a, a gobierno federal, ya le echó la culpa a la cuarta transformación cosa que no es cierto porque no supo hacer las cosas y ahora resulta que quiere, él quiere, él, él a toda costa quiere sacar dinero ¿sí? Entonces busca culpables él se hace el víctima y entonces, entonces ahora Va a desviar la atención en otras cosas para poder él hacer sus negocios. Este señor, ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, lo único que le interesa es hacer negocio. No le interesa el progreso de Guanajuato, ¿sí? Porque no todos, no todos estábamos de acuerdo en, en el famoso mumo, porque no todos vivimos del mumo, bendito sea Dios. ¿Sí? Ni del turismo, porque hay gente, hay gente que sí estaba a favor porque, ah, sí, pues viven del turismo, ¿sí? Pero nos, pero al menos yo y mucha gente que estábamos en contra no vivimos del turismo, ¿sí? Entonces, si el señor no se le da lo que él quiere hacer, que es su negocio, pues busca la manera. Aquí, aquí lo que extraña y aquí no, lo que me... No la atención y que ya lo hemos mencionado muchas veces, es la gente que está en el ayuntamiento ¿sí? La oposición ya sabemos que son seis, pero todavía no les cae en la cabeza a gente preparada gente de Guanajuato de familia, de mucho tiempo eh, eh, reconocida en Guanajuato, no les cae todavía el 20, que, que lo único que está haciendo, es lo está utilizando para sus fines o también se podría pensar que esta gente también está dentro del negocio. Bueno, no no no no me caería, este, no me caería de sorpresa, por ejemplo Mariel, que es un Campos Briones, que por fin habló, inició la sesión y habló y, y yo dije, "Wow, wow, yo no le conocía la voz a este señor." Este, y, y habló. Y yo dije, "Bueno, y, y bueno, y la Mariel también pidiendo pidiendo el apoyo, cuando nunca ha apoyado una buena causa, una buena propuesta. Pero bueno, este, yo digo, aquí realmente, aquí realmente es negocio, ¿sí? Y que la gente sepa, que la gente sepa que lo que Alejandro Navarro está buscando es el negocio, es de dónde obtener recurso, ya sea para él irse o ya sea para proponer próximamente este, a, su, a su esposa y, wow. y tener recursos para la campaña. Ya sabemos que así, así va. Quien tiene, quien tiene más saliva come más pinole. Y ese es también un dicho de mi abuela. Y es cierto, no, no, si tú tienes, dicen que con lana baila el perro, y el que paga, manda. Pero que sepa la gente que quien les está pagando... Les está pagando con su misma lana, ¿sí? Es con su misma lana, así sean 100 pesos, 200, 300, lo que les den por voto, o cualquier dádiva, este, una despensa, un, un calentador, este, una. To es más, hasta la torta y el refresco que les dan es con su dinero, o sea, es con dinero de todos, todos los ciudadanos. No es gratis. Nadie pone de su lana. Yo no he visto que Navarro diga, este, voy a donar cuatrocientos eh, mil pesos de mi dinero. No, señores, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y ninguno de los regidores lo hace. Ninguno. Que dijeran, ay, bueno, pues ahora, a ver, se necesita para tal, a ver, yo voy a donar. No, señores. Y se le paga, y que sepan, se le paga a todos al presidente municipal, a la secretaria, a las que están también anotando, a las telefonistas, y a todos los regidores, a todos, a cada uno de ellos. Se les paga con dinero de nosotros. Gracias, Lolita. Gracias. No te, te, te, te, te pide, por favor. Eh, más, Lolita, eh, algo breve. No, no, No es que tú directamente vivas del turismo, la actividad turística en, en Guanajuato hoy es la que genera el empleo y los ingresos y la mayoría de los impuestos que el municipio recauda. Es lo que yo, a lo que yo me quería diri, de, um, referir, que quede nomás como pauta esa parte. La actividad principal de la ciudad de Guanajuato es el turismo. Y de ahí el presidente municipal ha aprovechado, tiene hoteles, tiene museos, tiene una serie de negocios alrededor de Eso, eso es a lo que me refería. Gracias. Gracias, Piri. Adelante, Carlos. Abre tu micrófono, por favor. Yo, yo pienso que, que, que es bueno, ahora que tocó el, el tema, eh, a ver si el Piri puede cerrar su micrófono, porque nos suenan sus alarmas aquí. Este, Fíjense que, yo creo que vale la pena analizar cómo se comporta el grupo mayoritario en el, en el, en el ayuntamiento. Eh, esto es algo que pues, lo hemos tocado por, por todo esto, pero vale la pena analizar cómo se comporta cada uno de ellos. Si se fijan, de, de estos nueve famosos votos, de los nueve votos de la indignidad, de estos nueve votos de la indignidad, ¿Cómo dije? Nueve votos de la indignidad, ¿verdad? Estos nueve votos de la indignidad, ¿cómo se, cómo, cómo, cómo, cómo se mueve? Eh, si se fijan, tiene un grupo sólido alrededor de él, que pues esos van a votar cualquier cosa. Si llegan a un acuerdo para tirarse desde la bufa hacia abajo, pues este, se tiran junto con él, ¿no? Eh, que es el caso de la síndica. Fíjense, es la primer síndica la primera, ¿cómo se llama? Este, Lolita. Estefanía. Sí, ella. Digo, perdón, porque ya sí me acuerdo de, de Celia Carolina, muy, ya muy famosa y, y quiero que, que sepan que sí me acuerdo de Celia Carolina. Me da pena con esta chica Estefanía porque pues, pues está ahí pero y debe de hacer cosas muchas cosas y muy importantes, pero está ahí calladita, votando siempre a favor de lo que dice Navarro, y es la primer síndica, ¿eh? Para que vean el nivel que traemos a partir de ahí. Bueno, esta chica, pues lo que diga Navarro. Luego tenemos a a, a, a la famosísima Mariel, que, que, que bueno, pues, pues es el, el, el dedo chiquito ahí de Navarro, y y, y lo que es curioso es que tácticamente la pusieron como la contraparte de la regidora Paloma Robles. Y es la que está intentando contestarle a Paloma Robles. El problema que tiene ella es que este, no sabe debatir, no tiene conocimientos pa, pa, para debatir. Entonces le tienen que escribir todo. Entonces escriben ahí alguna cosa y... Digo, ahí se ve, está con la computadora y está leyendo lo que, lo que, la participación que tiene y alguna cosita ahí que le ponen para medio responderle a la oposición. Digo, puede ser este, la regidora Robles o cualquiera otra, pero esa es como, como la espada defensora de Navarro en el, en el debate del ayuntamiento. Y, y es pobrísima, es pobrísima en ideas y es pobrísima... En, en el sentido del debate, del debate público. No tiene las cualidades para ello. Y llama la atención porque el PAN siempre había formado buenos cuadros para debatir, pues los, los, todos los, los equipos del PAN se formaban ahí en, el, en, el, en la en las regidurías sobre todo, era el inicio de todo esto. Primeramente, adentro del PAN, en las reuniones de los lunes, donde había discusiones, debates, y luego, pues los más preclaros para ello iban obteniendo posiciones en las regidurías de oposición en aquel tiempo, una o dos o tres, las que fueran. Y allí se iban formando. No es el caso. O sea, se llevó a una incondicional, la puso ahí y no tiene talentos para ello. Luego de Mariel, ¿a quién más tenemos? Pues tenemos a eh, Rodrigo. Rodrigo es el único que podría tener el talento para, para responder, pero Rodrigo es inteligente en el sentido que se mete poco en política y mucho en administración. ¿Por qué? Pues porque ese sí alcanza a ver la perspectiva de lo que está sucediendo ahí. Entonces, pues él habla, si se fijan, siempre habla muy documentado y todo, de exactamente de los puntos de su comisión y de este detallito y ya vi esto y, y a él está dedicando. ¿Por qué? Pues porque no le quiere entrar directamente al asunto porque sabe que está metido en un verdadero pantano. Entonces, así lo hace. No le sirve para eso, entonces, para eso Rodrigo, porque Rodrigo pintó una raya técnica y eso, eso eso nos sirve para ver cómo, cómo se está comportando en el debate del ayuntamiento. Sin embargo, está fallando, y hay que decirlo, en los votos. O sea, está votando mal. Así Pero, es. Pues ese es, su, es. Esa es la decisión de Rodrigo. Pero en el debate, eh, él nada más se concreta a la parte absolutamente técnica y creo que es el, la decisión personal que él ha tomado. Entonces, no le sirve tanto. El otro caso es uh, Carlos Chávez. Carlos Chávez, lo hemos tenido aquí, pues evidentemente es el tipo que tiene más experiencia en esto y sí tiene capacidades para debatir. Lo hemos visto, aquí está Carla y pues, este, vimos el asunto de Carlos Chávez y todo. Bueno, ese tipo sí tiene, sí tiene, este, tiene madurez y tiene fuerza para debatir. Pero tiene un problema. Él se asume como más inteligente que el alcalde y tiene razón. La verdad es, no sé cómo usa su inteligencia, pero de que tiene más inteligencia que el alcalde, la tiene. Tan la tiene que mejor se echa hacia atrás y únicamente interviene cuando ve que las cosas ya se ponen mucho más complicadas y entonces es cuando le piden hacer un posicionamiento. Pero está, está también alejado del, del grupo cerrado del alcalde. O sea, él él es él. Sabemos que hay intereses, que está haciendo otras cosas, este sobre todo lo del plan, en fin. Pero no, no, no es un personaje eh, disponible para Navarro en todo el tiempo. Luego está la niña... Perdón, no es niña, es la señora... Eh, Cecilia. Eh, Cecilia Pols. Eh, no, Cecilia... ¿Cómo se llama? Ana Cecilia González. Ana Cecilia González. Sí, Ana Cecilia González, como ha trabajado ahí? Pues a ella sí, más o menos sigue pues, todas las instrucciones de Navarro. Este, tendría capacidades para hacer otra cosa, es una, es una profesionista, me imagino que es una profesionista seria, eh, pero, pero pues ella ha decidido ponerse a la sombra de Navarro, me da pena porque... Creo que se merece otra posición, pero pues ella ha asumido esa, esa cuestión y ahí está. Entonces, ella sí se sumaría más o menos a la, la situación este, de Mariel y de Estefanía, ¿verdad? Y, y luego está Cecilia Pols. Cecilia Pols, en principio, tiene a las propias, las utiliza muy poco. Si las utilizara más, seguramente sería un ave que volaría con mayor libertad sobre los cerros de la Bufa y vería a Guanajuato desde arriba. Podría serlo. Tiene, tiene aspiraciones políticas y con sus aspiraciones políticas también pues tiene riesgos. Y ahora tiene doble riesgo. Tiene doble riesgo porque si sigue con Navarro sus aspiraciones políticas pues están totalmente disminuidas. A ver, Navarro quiere dejar a su esposa como alcaldesa, entonces esa posición la puede ir borrando. Y no solamente eso, sino la van a tra tratar de hacer polvo para que no se le vaya a interponer en algún momento a, a, a Samantha Smith. Entonces eh, es una de las que tiene una posición más compleja dentro del ayuntamiento. Es increíble que siga votando. Casi todo eh, con Navarro, sin embargo, sí ha habido tanto de Rodrigo como de ella un par de votos que han cambiado algunas decisiones, como es el caso de los parquímetros. Eh, son como destellos, pero son solamente destellos. Yo sí pienso que las condiciones de ella la llevarían a, a tener una, una situación más digna dentro del ayuntamiento. No ha sido así. No sé por qué será, no sé qué acuerdos hay ahí adentro, qué presiones hay, sobre todo del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, que es el que manda personeros para, para apoyar a Navarro y presionar a sus regidores, pero bueno, pues ahí está. Eh, Cecilia Pols es una agente que está alineada a eh, Miguel Márquez, Márquez, por su esposo esencialmente, eh, tienen una posición pues un tanto independiente de Navarro eh, el asunto es también que esto puede ser lesivo para, para Miguel Márquez y en las aspiraciones de Miguel Márquez toda vez que si su gente sigue votando a favor de Navarro en el ayuntamiento pues yo creo que eh, los guanajuatenses difícilmente le daríamos el voto a un eh, candidato a senador que ha perjudicado tanto a Guanajuato con esos votos, ¿no? Este, esta es una correlación que puede ser, este, muy, muy importante. Entonces, lo debe de pensar muy bien eh, Cecilia Pols. Ojalá, ojalá y, y, y tuviera una visión más amplia y pudiera actuar de manera más, eh, pues, más libre. Eh, yo creo que tanto ella como su marido, es gente que por lo menos ha tenido seriedad en el cargo público. Y luego está este otro, al que oímos hablar, este, por fin, Lolita, a ver, tú. tú. ¿Qué es? Marco, Marco Campos. No, pero te falta otro, te falta otro regidor que ese tampoco no lo, no lo conocemos, otro Chávez. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Bueno, mm. le, lo conocen como, ay, Carlos Chávez, faltó hablar de Carlos Chávez. o oh, ya habló de Carlos Chávez. No, de, el otro... este, perdón, se me perdió de, no es que lo conocen, es el directo, ¿cómo se llama? Pues ya ni hasta se me olvida el nombre. Sí, pues nunca habla, nunca habla. Bueno, pues este, ese otro compadre, pues sí, ese está hecho a la medida de Navarro y de ahí respira. Y lo mismo Campos, Campos Briones, Campos Briones no era el, el, el de desarrollo social anteriormente, fue sí. el que sí. le dio instrucciones en un video de dar los calentadores solares precisamente acá en el Cerro del Cuarto. No, en el Cerro de, de los no, Leones. Está evidenciado ahí, o sea, es un delincuente electoral el tipo. Así es. Junto con el alcalde. ¿eh? Pero ahí le estaba diciendo, y aquí va a venir acá, pues y les va a dar y, y necesito más votos y a ver cuántos me dan allá y cuántos me dan acá. Está, está videograbado. Claro. Esos tipos, pues claro que le responden a Navarro. Entonces tenemos una gavilla muy cerrada, que son cinco regidores. Se y... llama Víctor de Jesús Chávez. A Víctor de Jesús Chávez. Gracias, pues. Víctor, el famoso Víctor Chávez. Bueno, ni famoso, no más famoso porque este, sacaron una nota en el periódico que su familia tenía un, un restaurante, un bar y que no tenía el permiso de alcoholes. <risa> por, eso, no, este, lo, por eso es famosillo. Bueno, Pero, eso es lo que tenemos de ayuntamiento. Ese es el ayuntamiento que está gobernando porque es el que tiene la mayoría. Eh, cada día una mayoría que cada voto, cada vez que vote y mayorité, pues va desgastándose. Y más después de lo que sucedió con el, con el MUMO, con el proyecto del MUMO, porque este grupo apoyó el MUMO y fue el que estuvo en contra de la moción que hizo la oposición de que se de que se se pidiera y se suspendiera todo el asunto hasta que no tuviera los permisos. De todas maneras, lo siguieron, o sea, se los llevó al baile también la mentira de Navarro, un alcalde mentiroso. Entonces eso es lo que tenemos y con eso están pretendiendo gobernar a todos los guanajuatenses, a 130 mil personas que vivimos en este municipio. No es es indigno eso. Entonces pues hay que hay que decirlo y hay que plasmarlo. Y ahí están los votos. Estos votos para andar repartiendo calentadores solares. Ahora ya entiendo por qué estaba tan contento Campos Briones. Pues si sí, es su función, para eso sirve el amigo este, para repartir chunches, para, para, para andar quitándole la libertad a los ciudadanos para que vote por ellos. Esa es su función. Y ahí tienen, que son los incondicionales, a ver, vamos a contarlos y ay, ayúdenme tantito. ¿Quiénes son los incondicionales entonces? Eh, Estefanía, ¿qué? ¿Cómo se llama? Perdón, ya se me fue Lolita. Este, bueno, la síndica. Eh, sí. Se es, llama, se llama Marlene Martínez Armendaris. Este, Stephanie, porque Estefanía... Es, es Estefania Porras, ella es de la oposición. oposición. Estefanie. Entonces, incondicionales. Este... Maniel, eh, Campos Briones, este otro Chávez y Cecilia. Cecilia, Ana Cecilia Ana González, Cecilia, Cecilia Poz. No, no, no, y... pero cinco. ¿no? De, los, de, los, de los incondicionales, incondicionales. Pues es que al final del día todos son incondicionales, Carlos, o sea, al momento de... Eso es lo que estamos analizando, precisamente. Es que un voto porque, por haber votado en contra de los, par, de los parquímetros, Carlos, eso es el unico, lo único que han hecho en oposición ellos. Lo que estamos viendo es que algunos se han salido del huacal y algunos tienen una posición que aún cuando estén apoyando no tienen que negociar con ellos, no, no son en automático. Era importante saber que hay cinco incondicionales y por lo cual, tanto hay otros tres esencialmente que son Chávez, este, Rodrigo y, y, y, Cecilia. y Cecilia, que esos pues, tienen otra posición o por lo menos aspirarían a tener otra posición. No nos han dado este, datos mayores para ver que realmente tengan cierta libertad. Hasta ahorita pues hay más o menos han estado sincronizados con, con, con las posiciones de Navarro. Pero eso es lo que se está analizando y es importante para que nuestra audiencia sepa más o menos cómo están los balances adentro del de grupo mayoritario de Acción Nacional. Esa, esa era la idea. No sé qué piensen ustedes y pues está abierto a la discusión. Gracias. Sí, ya son la, casi las 12 del día para que se prepare Lolita y para ir cerrando esta sesión. Adelante, Marena. Abre tu micrófono, por favor. Carla, está esperando hablar. ¿Quién? Carlita, Carlita, perdón, ya hablamos todos menos. Carla, perdón, ahora Carla, ¿cómo estás? Ah, perdón, perdón, Carla. Si no. Lo... Gracias, hola, buenas tardes a todos. Eh, pues sí, o sea, a mí me parece, siempre lo hemos dicho aquí en el, en el observatorio, ¿no? El infame 96. Y creo que independientemente de las, eh, de los, de las aspiraciones políticas que tengan tanto Cecilia Pols como Carlos Chávez o quién era la otra, ah, o como Rodríguez Martínez Nieto, Rodrigo Martínez Nieto, que está más eh, en, un, en un andar. Eh, pues según el más objetivo eh, creo que los hace cómplices y, y omiten mucho la parte también que les corresponde de, de dar una votación ética y una votación que, que vaya pues que impacte de una manera positiva a, a las personas a la ciudadanía lo vuelvo a repetir el infame 96 está afectando a todos los guanajuatenses y lo va a seguir afectando eh, Bien lo dijo eh, Carlos, hay cinco incondicionales, si bien Cecilia y Rodrigo sí han hecho ese destello, les ha faltado mucho, les ha quedado muy grande el puesto que tienen dentro del ayuntamiento. Yo por Carlos Chávez, no, yo difiero con usted cuando dice que es una persona que sabe debatir, él sabe mentir y, y él sabe... Eh, sabe ser cínico y sabe y tiene todas las, las cualidades de una persona que, que, que, que puede decir las mentiras en frente de las, de las otras personas. Entonces, si eso lo hace un buen político, sí lo es porque sí sabe mentir bien y porque es, es muy cínico. Eh, en cuanto a Cecilia, eh, creo que sí, que sí, ella, ella es la segunda vez que está como regidora. Yo tuve una conversación con ella, cuando yo fui a presentar mis, eh, mi proyecto de CIMAPAC. Y la primera cosa que yo le dije fue, y Lolita no me dejarás mentir, yo no, ve, no voy a venderme con nadie, Yo esto es lo que mi capacidad técnica me permitiría hacer por mi ciudad. Así es la problemática del agua en Guanajuato, así la resolvería. En ti está. La respuesta de ella fue, yo voy a hacer lo posible, para que tú estés de ahí en el consejo. Cuando llegaron las, las votaciones, ella votó en contra. ¿sí? Y no estoy diciendo que no fui a pedirle el voto, porque yo le dije, no vengo a pedirte el voto, porque eso sería, muy, sería falta de ética de mi parte. Simplemente yo vengo a presentarme aquí, a decirte cómo están las cosas, y porque yo había visto su actuar, justo como usted lo ha visto, Carlos, como una persona que tenía tal vez una carrera política futuro. Pero después de esa, de esa situación del CIMAPAC, a mí me quedó claro que ella también está alineada con los intereses de Navarro. Y no nada más con el CIMAPAC, con la cuestión de los calentadores solares ahorita. O sea, no es posible que hay tantas necesidades tan básicas y cómo es posible que se quiera malgastar el dinero y un recurso que nada más, que se pueden hacer muchísimas cosas con ese recurso, nada más para para decir, ah, sí, estamos ayudando a la gente. Hay necesidades, que les pongan drenaje a, a la gente, que les pongan, no sé, baños secos, ¿no? Que les otorguen agua potable, que son derechos humanos fundamentales, y que yo hablé con ellos acerca de, con ella específicamente, y ella me decía, yo no puedo concebir, y yo le creí, o sea, yo tontamente le creí, porque ella me decía, yo como mujer, ¿cómo nos dijo Lolita? No, no Ni lo vamos a repetir porque creo que eso no, no, no está bien, pero, pero una de las cosas que, que sí dijo fue, no puedo concebir ver gente que no tenga acceso al agua en las comunidades. Y entonces las acciones dicen otra cosa, ¿no? Con Rodrigo. Rodrigo Martínez Nieto, que tiene ya hasta un blog, se cree blogger y, y construyendo ciudad y hace entrevistas y, y da sus discursos y su retórica bien bonita y bien adornada pero en los hechos y en su votación, él sigue votando a favor todo. Entonces, así no se construye una ciudad. Una ciudad se construye desde adentro del ayuntamiento, desde la posición en la que él está para tomar la decisión más adecuada en beneficio de todos, no en beneficio de, de lo que el infame 9-6 está provocando. Y pues esos son mis comentarios. de Carlos Chávez, ni, ni espero nada, ni creo que vaya a cambiar. Eh, creo que sí, tiene toda la razón en ese sentido. Creo que sí es más inteligente que, que Navarro. Cualquier persona creo que es más inteligente que Navarro eh, dentro de ese ayuntamiento. Pero lo que sí me da gusto es ver una oposición fuerte. Y me da gusto también ver una oposición que, que está luchando y que está intentando. Entonces, ojalá, ojalá que, que la poquita buena reputación que queda de Cecilia y de Rodrigo la aprovechen para bien y para el bien de Guanajuato. Sí, Carlos. Sí, Memo, eh, nada más este vi como que quiere cerrar el, el programa. Sí. Eh, a ver, de esta sesión creo que es muy importante este desvío de recursos para cuestiones electorales que ya lo, lo tratamos, todo este asunto. Eh, lo otro es el, lo de seguridad pública, el programa de seguridad pública que se discutió, oh, bueno, discutir es un decir. Eh, creo que hubo buenas intervenciones ahí este, y reclamos, porque primero lo presentaron a, a, a la sociedad guanajuatense, o a, a los amigos de Navarro, y, y luego al ayuntamiento. Este es todo un tema. sí Y, y, y la verdad es que pues, está muy lejos. A ver, ¿quién, quién maneja la comisión este de seguridad pública, no sé si tengan la referencia. ¿Quién? quién sí, le... claro, pues Mariel, Mariel Padilla. Bueno, a ver, ustedes creen, otra vez, eh, el, el principio que yo les platiqué, los malos ayuntamientos no construyen buenos cuerpos de seguridad pública. Está a cargo de este asunto la regidora Mariel, ¿cómo se apellida Padilla. Mariel Padilla que es. Mariel Padilla, Carlos, Mariel Padilla. Mariel Padilla es una incondicional de Navarro. Lo que tienen formado ahí en el gobierno, pues es una red de corrupción. Ustedes creen que Mariel Padilla va a poder organizar o ayudar a organizar un buen gobierno, un, un, un buen grupo, una una buena policía en Guanajuato. Yo quiero saber qué va a pasar cuando tengan que comprar chalecos antibalas y todo esto. Pues ya sé por lo que van. Entonces, por eso no funciona el asunto así. Ojalá y lo comprenda eh, la, la, la, los ciudadanos de Guanajuato. Pero lo otro que es muy simpático que sucedió, me llamó mucho la atención, es que de pronto eh, para respaldar esta visión electorera de lo que está sucediendo en el ayuntamiento y que pidió más dinero, por cierto, para comunicación social, que el año pasado dieron un dato ahí, se gastaron 11 millones de pesos en comunicación social y ahora aparte estaban pidiendo 400 mil más o algo así. Pero estuvo muy simpático porque eh, la regidora, la regidora Robles les leyó un, un, eh, eh, pues un, un, un, una publicación de una revista Click sobre Navarro eh, para, para que vieran cómo el dinero de comunicación del gobierno se convierte en publicidad personal del alcalde. Y lo más simpático es que lo que apuntaba esta publicación es que el presidente municipal, pues así como andan las cosas, y parece que hay, hay ocasiones que ya no se siente tan respaldado por el PAN, es muy posible que se vaya a movimiento ciudadano. No sé qué opinará ahí el Piri sobre todos estos asuntos. Puede ser una, una curiosa discusión muy interesante. Mm. Bueno, algo, algo que yo quiero complementar porque tú, tú has dedicado tu vida entera, Carlos Arce, a la visión municipal y ya hay muchos temas que son tan obvios para ti que ya no aclaras. Pero este asunto de que los buenos ayuntamientos no construyen buenas policías es por una razón. Imagínense ustedes, los que nos siguen, ¿sí?, el policía tiene que detener a alguien corrupto del órgano de gobierno. No lo va a hacer porque los están protegiendo. Esa es la razón por la que los ma malos ayuntamientos no pueden hacer buenas policías. Solamente quería complementarlo. Tú ya lo he dicho otras veces, pero hoy no. Entonces, por eso este, me atrevía a recordar tus palabras. Ya Por sus jefes, ¿no? Pues sí. ¿Tú qué piensas del asunto, Piri? Se va, no, no. ciudadano. Está agotado ese asunto. Aquí creo que el programa de observatorio le da más importancia a Navarro de lo que es. El joven Alejandro Navarro en la Real Politik ya es una gente que le estorba al pan. ¿A cuál pan? Pues le estorba al pan de Márquez, le estorba al pan del de señor Diego Sinué sí. y ya es incómodo para ellos porque cada vez que sale al aire le quitan más votos. El 2024 está a la vuelta. No es tan sencillo como ellos están pensando. Pues la luna de miel ya se terminó, Carlos. Obvio, pues tiene dinero, tiene centavos, le tiene que prometer a su esposa. Yo mi respeto a su esposa, pues que a la época era presidenta municipal, cuando ella era la política. Pero hoy lo que sucede realmente es que damos mayor importancia a un hombre que hoy políticamente está enterrado. Y todos nos lo sabemos ejerce el poder porque tiene mucho dinero para repartir. Dígame, ahí está la señora María Elena, ¿Cuánto cobra cada miembro del cabildo mensualmente? ¿Y qué prerrogativas tienen? Entonces yo les pregunto a todos ellos, ¿Cuál de ellos, por dignidad ha renunciado a esa prerrogativa? Ninguno. Entonces, siendo objetivos, el día de hoy, esa complicidad se dan no más en votos. También recibir el cheque o el no apelar a la justicia. Debemos ser, en mi caso personal, opino, más objetivos, porque yo al, al ciudadano Alejandro Navarro, que se recibió en online, tengo entendido que nunca fue a la universidad, este, pues le estamos dando una importancia que ya no se merece, ya hizo lo que hizo, ofendió, lastimó, fue vil con las mujeres, etcétera, etcétera. Hoy no le queda ya ni siquiera el cuate del rap, se junta con él, el de Santa Fe Clan, búsquenle por lo que quieran, ya no trae más que su asesor al español y tres interlocutores para escribir sus discursos, no trae muchas cosas, véanle atrás, véanle atrás y verán que no trae más que el presupuesto que se lo gasta infamemente, lo está tirando o dilapidando, y si el gobierno de López Obrador ya se le acabó el dinero a este, ¿En cuánto tiempo quieren que se le acabe? En fin, este es mi comentario final. Buenas tardes. Vamos a escuchar a Lolita ahora para que nos diga qué día opinan los que nos siguen por internet. Gracias, Memo. Ay, Piri, para sí me hiciste reír mucho. Este, antes antes de, de, de leer los memes, sí me gustaría hacer comentario. Efectivamente, no es que le hagamos mucho, mucho caso, Piri, o sea... Eh, la fama ya la tiene el señor de ser muy mal gobernante mal, mal eh, le queda corto malísimo gobernante Alejandro Navarro pero como observadores Piri, sí tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando con, con lo que él está haciendo como, como el representante de la ciudad, como el gobernante de la ciudad que le, le, efectivamente Carla Piñón acaba de decir no nada más a los regidores y a los cínicos les quedó grande ¿Sí? Sino a, a también al presidente municipal. Es una persona que no tiene la preparación. Y yo siempre lo he dicho: vean cómo Paloma le mandan anticipadamente, creo que con un día, dos días, no sé cuántos días, le mandan el orden del día. Y se da el tiempo y la tarea, porque para eso se le paga a la, a la, a la señora regidora Robles Lacayo, igual que a todos, se le paga para que puedan razonar lo que van a ir a votar, pero con argumentos. Y la señora Robles Lacayo, aunque les pese a todos, hasta al Carlos Chávez, este, aunque le pese, es una persona, es una mujer que se pone y se mete a profundidad y busca ¿sí? lo que dice la ley, si está permitido, si no está permitido, y le busca por todos lados, investiga, para poder ella dar su debate y decir por qué no o por qué sí. Sin embargo, los demás, sí, yo lo he dicho, no sé qué tienen, no quiero usar la palabra caca, porque, perdón con, por el auditorio, pero es lo que tienen en el cerebro. ¿Qué tienen en el cerebro que no pueden pensar por sí mismos? Carajo, Dijo Elena hace rato, carajo, yo también lo digo, carajo, es indignante que esas personas nos representen y no tengan tan, tan a veces hasta por sentido común, por sentido común podrían sacar la resolución de su voto sin meterse en tantas arengas, pero no, no, prefieren ellos nomás levantar la manita y bueno. Tenemos, hay hay mucho que decir de este ayuntamiento, mucho, muchísimo que decir de cada uno de los que votan a favor y en contra también de este, de, de las propuestas de nuestro este, alcalde, que igual no, no, no sé qué tiene en el cerebro y no sé quién lo está dirigiendo, no sé quiénes son sus asesores, y la verdad le deberían de decir que calladito se ve más bonito. ¿sí? Este, le doy la palabra a Carlos Memo porque la está levantando. Y ahorita leo los comentarios con mucho gusto. Arlita. Soy yo, Lolita. <ríe> es que no muy bigotona, por eso. Oye, no, yo les quiero compartir nada más este para, para recordarle como a, a la audiencia cuáles son los intereses dentro de las comisiones que hay en el ayuntamiento y quiénes están a cargo. Recordemos que hay 16 comisiones y son 80 puestos en total. Sabemos que sí, porque ganó el partido Acción Nacional y por mayoría, pues sí tienen que estar como más representación de ese partido. Pero miren, hablando ahorita lo que decían de Mariel y de la cuestión de seguridad, pues ella, por ejemplo, hemos visto que su desempeño, pues es muy, es paupérrimo, ¿no? O sea, bien lo decía Carlos, quieren ahora ponerla a, a responder a Paloma y, y cuando, pues, su... su su intelecto pues es obviamente muy limitado y las cosas que le escriben realmente pues están fuera también de contexto. Por mucho que le quieran adornar, híjole, no, no tiene ni la personalidad, ni la proyección, ni nada. Esa esa mujer de verdad la sacaron de no sé dónde y la pusieron ahí como un títere para decir y repetir palabras de alguien más. Y qué tristeza, qué tristeza que después de tanto que ha luchado la mujer para tener una representación ante un cargo público, tengan que ser títeres de un personaje y no dignifiquen su trabajo y no dignifiquen la calidad de mujer y de mujer política que puede estar representando a tantas mujeres dentro de un ayuntamiento. Pero bueno, esa es Mariel, ¿verdad? Eh, y, y la tenemos como representante, en, ya lo habíamos dicho aquí en el observatorio, como presidenta, de la eh, Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Prof Institucional, aun cuando ella no cuenta con el perfil. Además, es presidenta de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad. Yo les quiero comentar algo y quería presentarles esta tabla. Además de Mariel, como secretaria de esta comisión, está otra de las incondicionales, que es Ana Cecilia González de Silva. Ella está como secretaria de esta comisión y Rodrigo Martínez Nieto, es uno de los, de los vocales en esta comisión. Entonces, eh, lo que les quería comentar es que dentro de la... Bueno, no nada más es la Comisión de Seguridad Pública, también es la de Tránsito y Movilidad. Como ciudadanos, hay un grupo de ciudadanos y de concesionarios que nos hemos dado la tarea, gracias a la gestión de Paloma, de la regidora Paloma Robles Lacayo, a estar revisando la problemática de la del, del transporte público de la movilidad y del y de, y de tránsito en el municipio, pues ella como presidenta no ha estado en ninguna reunión. Nada más para, para esto esto se los comento a, lo, a los que a los que nos ven, para que vean que ahí no hay un, no hay un interés legítimo y genuino de trabajar, aun cuando, cuando las reuniones son en presidencia municipal, cuando estamos, se le ha hecho la invitación, porque nosotros como ciudadanos hemos dicho, si ella es la presidenta, pues que venga aquí para que nos diga cuál es, cómo es el plan, cómo va el plan de movilidad, qué se está haciendo, qué está haciendo ella desde esa posición. No ha hecho nada, la única que ha estado ahí es Paloma. Eh, y Patricia, Pat Liliana Patricia, eh, me ha tocado también que ha estado presente um, Celia Calo Carolina, son, son las regidoras que yo he visto, no he estado yo tampoco en todas las sesiones, pero cuando he estado ellas han estado presentes. Entonces, esto se los dejo para que vean cómo es la, cuál es la lógica de motivación de Mariel. O sea, ella nos está presumiendo un plan de seguridad que ya nada más le entregaron para replicar, pero realmente no está comprometida con el trabajo que le toca y que cuando realmente va a una escala local o a una escala del ciudadano, no, no está presente. Era lo que quería decirles. Deja, perdón, eh, deja, deja, deja la, la tablita, no? Porque es bien interesante. Ahorita alcancé a ver una una cuestión. Si se fijan, a la hora de la discusión de para dónde va el dinero, lo mandan esencialmente a a, a las zonas de control de Campos Briones y del otro Víctor de Jesús Chávez, que es el de desarrollo rural. Y social o sea donde quieren operar porque donde quieren operar es en la parte sur en las comunidades y ellos saben muy bien que ya tienen perdida la ciudad eh, y entonces quieren operar en, en, en los lugares donde hay gente que les pueda vender el voto y sea fácil que les pueda vender el voto y, y ponerse de acuerdo con los operadores profesionales a los cuales se contrata para hacer esto entonces están mandando el dinero hacia la operación de Campos Briones y de Víctor Chávez, a la parte rural y a la parte de desarrollo social y de obra pública. En obra pública, ¿qué hay? Pues las sobreestimaciones sobre de obras públicas de donde se pueden obtener moches. Y esos moches, este, parte, quién sabe qué sucedan se desaparece por ahí y otras van a los cochinitos electorales. Así de crudo es el asunto. Pero llama la atención el caso de Cecilia Pols porque Cecilia Pols está encargada de servicios públicos y mercados y ella debería de estar pidiendo que el dinero fuera a, sus, a los servicios públicos, que de ahí los quitaron, de ahí extrajeron gran parte de los 40 millones, que deberían de volver a recolección de basura, a alumbrado público, este, a los mercados, etcétera. Bueno, pues se quedó calladita. Y pues los otros son los que se llevan la tajada de león, ¿no? Entonces es importante y es importante señalar esto cuando se haga un verdadero análisis de, de, de, de cómo juegan los equilibrios. Yo creo que esto es bien importante y hay que tratarlo de hacer este, prácticamente en cada sesión de, de ayuntamiento que analicemos para pues, que la gente se vaya dando cuenta cómo se juegan y quién va cediendo sus potencialidades y quiénes van adquiriéndolas y por qué. Eso es lo que tenía que decir. Gracias, Carlos. Adelante, Lolita. Estás cerrada el micrófono y estabas leyendo lo, las participaciones del público en Facebook Live. Sí, perdón, perdón. Este inicio, eh, Paulino Rodríguez dice, buen día, el alcalde parece ser que no encuentra el uso de los remanentes económicos y en base a lo que se le ocurra hará cumplir compromisos con constructores que redunden beneficios, entre comillas, la propuesta es que lo envíen de voluntario militar generoso a Ucrania o a Taiwán, al frente. Eh, Ricardo Lara Ramírez, perdón, sí. Más un favor, este ha, ha sido muy exitoso este programa, ¿eh? quiero decirles que hay un montón de, de opiniones y, y creo, que, creo que sí le atinamos y que hay que tomarlo como referencia para realmente programar eh, sesiones como esta en donde se analice el asunto de cada sesión de ayuntamiento y los votos de cada uno de los de los personajes Ok, okay. okay. Ricardo Lara Ramírez San Ricardo Lara Ramírez San. siguiéndolo siguiéndonos buenos días Leonora Villegas Buenos días a navarro nunca le interesó el museo per se entre comillas. Eh, Paulino Rodríguez dice: el alcalde utilizará el dinero en apoyar la política del gobernador, de apoyar las próximas elecciones, y, hay, y ahí así, mujer. Bueno, así dice. Eh, Nancio Charel, hola. La esposa de Alito Navarro ya anda más fuerte publicitándose en el bello Guanajuato, entre comillas, y pidiendo envases de vidrio para venderlos y obtener dinero para ello. Nicole. Armando Morales, Migrantes al Tanto, saludos desde Oregón. Orlando Palacios Méndez, hola, buen día y excelente día sábado. En materia de seguridad, no les veo que cumplan la meta, pues la creación de la Secretaría de Seguridad, sacada de las ocurrencias con un secretario señalado por sus nexos con el crimen organizado en Irapuato y San Francisco del Rincón, junto con él, la inseguridad, a las áreas del a las áreas de áreas del municipio como tránsito municipal policía protección civil y fiscalización les hace falta autonomía para su efectividad y que la secretaría de seguridad se desaparezca más bien la secretaría de seguridad se desaparezca porque con esa estructura se fomenta demasiada corrupción eh, Nancio Charel ya es momento yo creo que es, es momento de que jurídicamente se proceda contra Navarro y su mafia. Ya los dichos y hechos están. Leonora Villegas, así es. Carlos, el recurso millonario destinado a calentadores, techos, pisos, etcétera, va dirigido a la compra de votos. La tarea la dictó el gobernador al dirigir miles de millones para tal fin a nivel estatal. El niño Navarro hizo la tarea. Estos actos lesionan mucho la democracia. Orlando Palacios Méndez. Los apoyos sociales están mal enfocados, los condicionan y se los dan preferentemente a los que les aplauden a los corruptos. Una iniciativa es que se genere un área que se encargue de eso y que sea autónomo para la entrega. Ya ven que el alcalde en campaña usó el aparato municipal para poder hacer campaña colgándose de los apoyos sociales. Sí, y además este eh, las plaquitas que dicen de los calentadores no, no dicen gobierno municipal. Eh, después platicaremos de eso. Eh, Armando Morales. Hoy el estado de Guanajuato amaneció a nivel nacional e internacional en las primeras planas de los noticieros. Celaya matan a ocho y llenan a cinco. El masacre en Bar de San José el Nuevo. Nancio Charel. En Querétaro, el gobierno panista envía comunidades, brigadas, médicas generales, médicos generales para chequeos donde les piden su IFE, anotan sus datos y no vuelven. ¿Ahí, ahí qué pasará? Nancio Charel. El hotel de Naburro y sus circos de muertos de momias. <ríe> Leonora Villegas. Existe un gran desconocimiento entre la población de que ningún candidato y ningún partido político... Tiene forma de saber por quién votó cada persona. Por favor, gente, nieguense a tomar y proporcionar fotografías de su voto el día de la elección. No es obligado a hacerlo. El voto es entre así mayúsculas, libre y secreto. Leonora Villegas. Nena, no solo el programa de gobierno ha salido mal. Todo ha salido mal. Nancio Charrell. y espérense, vienen a surgir programas y programas de beneficencia, entre comillas, donde solo una parte es real y el resto simulado, y ese desvío va para otras manitas. Orlando Palacios Méndez, este alcalde gasta más en medios chayoteros que en seguridad todos le hacen publicidad, la mayoría no dicen la verdad, no investigan qué hay detrás de estos proyectos que el alcalde propuso. Mario Rodríguez Llebra. buen tema el de hoy, saludos a los panelistas, gracias. Neancio Charrell, los regidores panistas en sesiones de ayuntamiento se la pasan viendo el teléfono de lo que Navarro les diga qué hacer o votar, se toman selfies. Marcos Campos. Se toma selfies Marcos Campos, se saca los mocos, como Mariel Padilla. Nav, Navarro bosteza y se va a tomar aire y otras cosas. Eh, y otras cosas. Chávez se la pasa queriendo dormirse. La bella Ana Cecilia, pues en su mundo de belleza, o sea, Alito Baba y sus ocho ladrones solo están a ver qué pasa. Son nueve. <ríe> Son nueve. Leonora Villegas, Stephanie, Víctor, Víctor, Marco. Ana Cecilia, regidores que ni la voz le conocemos. Carlos y Cecilia, dormidos en sus laureles. Eh, Ricardo Lara Ramírez San. Administraciones van y, y vienen, y ahora hasta repiten, y las cosas no siguen igual. Madre, nada dice, no siguen igual, van peor. <coughs> Perdón. Hacerles ver que Guanajuato no solo es el centro, que sean sensibles con la población que tiene que transitar por callejones para llegar a su domicilio. Ver perspectiva. Ver personas mayores llevando su mandado en callejones en mal estado, jóvenes estudiantes locales y foráneos que salen temprano y regresan oscureciendo a su domicilio por callejones sin iluminación, con el consecuente peligro de ser asaltados. Esto y muchos más problemas tiene que atender la autoridad municipal. Seguridad, mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Leonora Villegas. Carlos, las aspiraciones políticas de Cecilia, de Cecilia Pols se dibujaron en esta administración. Si llega a aspirar a una diputación local, será por sus relaciones políticas. Leonora Villegas. Se llama Víctor. Y nos estaba diciendo que se llamaba Víctor Chávez. Neancio Charrel. Campos Briones. Es... Es fue según el acosador de la doctora Minet. <risa> sí, sí, tenía una, no sé si todavía esté eh, esa, eh, esa este, de, denuncia. Eh, Mario Rodríguez Llebra, no deberían dar boilers ni otras dádivas. El alcalde, eso es. Popular? Pulísimo, populísimo barato y una forma de corrupción para traer votos, mejor que arreglen la mayoría de los callejones, pavimentar, caminos iluminaciones, etc. Gerardo Rivera, ciertamente hay que cuestionar a la sociedad sobre muchas cosas la premisa de la gente y su zona de confort, la analogía de dar pescado en lugar de enseñar a pescar son ciertas pero solo algunas medidas son argumentos que se deberían analizar con bastante cuidado y son solamente el síntoma no la causa una de las causas que los estudiosos de las ciencias sociales identifican se encuentra en la falta de igualdad ante la ley, la falta de un Estado de derecho que garantice Perdón, que garantice que una persona de la base de la pirámide social tenga acceso a la misma justicia y la misma libertad que el funcionario de gobierno y el empresario que se encuentren en la cúspide de la misma pirámide soy maestro en licenciatura y he tenido alumnos con mucho talento y ganas de salir adelante que no pueden desarrollar el potencial que tienen simplemente porque sus condiciones materiales no se los permiten eso no es una excusa y va más allá ay y va más allá ya no alcanzo a leer y va más allá y va más allá No se lo permite. Esto no es una exclusiva, más allá de que quiera salir a pescar o no, mientras la derecha, la izquierda y la sociedad no nos cuestionemos los argumentos centrales de las ideologías sociales y los podamos discutir entre todos, la cosa no va a cambiar mucho. Leonora Villegas, pues aún, pues aunque se escuche cómico, no dudaría que Navarro coquetee con MC, o sea Movimiento Ciudadano, ya que todos sabemos que quien mece la cuna en dicho partido es Pancho Arroya, innegable amigo de Navarro. Armando Morales, José Santibáñez, esos puestos de regidores deben de ser voluntarios. Enrique Avilés Rodríguez, Cecilia Pols, en el ayuntamiento anterior se encargó de un proyecto de reconstrucción social para combatir la discriminación, la inseguridad y la violencia. Para este fin, el ayuntamiento le dio varios millones de, de pesos para pagarle a un equipo de expertos del, de la UIA e instalar una oficina bien equipada hasta ahora seguimos esperando los resultados de ese trabajo, su principal el trabajo entre comillas, su principal mérito es ser la esposa de Ricardo Narváez, que fue secretario particular del 3M. Leonora Villegas, licenciado Santibáñez, es imposible no seguir hablando de Navarro porque no podemos dejar que siga cometiendo barbaridad, barbaridades, barbaridades, perdón. Leonora Villegas, Lolita, y además a los ediles de oposición no les entregan la información completa. Cecilia Pols, en el ayuntamiento anterior, ya, ya lo contestó, eh, es una contestación, dice Leonora, debemos pedir cuentas claras a la regidora, de lo que estaba comentando el joven anterior. Leonora Villegas, Carla, están haciendo un excelente trabajo mediante estos conversatorios con concesionarios de transporte, ahí se les ve el interés y el trabajo, no va a estar nunca Mariel, porque ella solo quería probar el alza al transporte, lo demás no le importa. Leonora Villegas, Pols solo está trabajando con la gente de mercados y colonias, optadas por cuestiones de voto. Luis Arce, siguiendo la vocación minera de Guanajuato en forma analógica, la regidora Paloma Robles es claramente una rica beta de oro político que debe seguirse y apoyarse para que no se pierda. Eh, son todos los comentarios que tengo. perdón, aquí está, venta eh, de oro político, ya son todos. Que alguien quiere comentar algo sobre los comentarios o responder algo o hacer énfasis en algo, ¿no? Yo nada más, este, yo sí, yo sí veo, por ejemplo, yo iba a comentar también lo que está diciendo Leonora Villegas, efectivamente, este, yo siento que Cecilia está trabajando, igual que aisladamente, ¿sí?, pero sin salirse de la línea de Navarro. Ella está trabajando para su comisión, no se involucra en ninguna otra, ni da propuestas de ninguna otra más que de lo su comisión, que es de, de, este, de mercados. Ella tiene captado mercados, o sea, capturado mercados y piensa que con los votos de la gente de mercados con eso va a poder llegar a ser y, y cuánto lo sentimos, pero no todos trabajamos en mercados. En sí. Qué lástima, pero igual eso también no, no va por ahí. Eh, lo acaba de decir Carlos, ella, eh, ella debería de estar defendiendo, porque ella es la de servicios municipales, ella debería de estar defendiendo lo que es eh, todo lo de la basura. Bueno, ahora van a comprar tres camiones más, no sé para qué, cuando realmente sabemos que, que, la, que el, lo que está pasando en la dirección de, de servicios municipales, sobre todo de recolección de basura, es, es, eh, es una mafia yo ya lo había comentado de una persona que a mí me contactó y me explicó cómo estaba lo de lo de la mafia Olita, la, el robo Olita, de... ahorita, te interrumpo un minuto nada más, ahorita estaba viendo en Facebook al joven Navarro y a su cónyuge Samantha Smith recorriendo las calles de Rajota en un nuevo camión de basura, diciendo que están limpiando la ciudad, es lo más ridículo que he visto eh me refiero a lo que tú dices de la limpieza en un camión de la basura haciendo campaña en Facebook en vivo. Con su esposa. Bueno, con su esposa. Es ridículo, ridículo. Sí. Es que, bueno, es que ya, ya conocemos cómo es Navarro, o sea, ha Buen recurrido día, a... Día. Buenos días. Buenos días, ya lo había saludado Piri. No, okay. <risa> bueno, no, ya son tardes, pero eh, ya, ya me cortó la inspiración. Ya lo vemos habíamos... ya, ya, me acordé. Este, sí, Navarro ha recurrido a muchas payasadas para sobresalir y para jalar gente, ¿no? Él, él se creó un artista de TikTok y eso desgraciadamente, desgraciadamente, hay gente que lo sigue, y hay gente que reproduce sus videos y que los, los, los vuelve a pasar a otras personas, y así es como él gana su fama. Entonces, Piri y personas que nos ven ni lo sabrán ya sabemos que va a ser una tarugada, ya sabemos que lo que quiere es popularidad, y lo que quiere es que lo vean, ya ni lo ya ni lo tomen en cuenta ese señor, ya no haya que hacer para llamar la atención, porque es lo único que le queda, hacerse el payasito y el graciosito, para caer bien, que es todo lo contrario, porque tiene la sangre súper pesada, pero es, es, es tan patético, de verdad, y lo hace para hacer el, empático de alguna manera porque hoy es el hoy es el día de los trabajadores de limpia entonces por eso hace este tipo de, de babosadas no o sea que, se, que, que le suba el sueldo que les dé mejores condiciones laborales que, que vea lo que necesitan que les dé guantes las señoras andan recogiendo la basura y los señores sin guantes se cortan y no tienen no sé cuál sea su afiliación al seguro social o si tienen un seguro extra si tienen este toda esta cosa de protección personal, cada cuando les hacen chequeos para ver los niveles de sangre, qué tan contaminada está por los residuos o por los vixiviados también de donde llevan todos los residuos. Esas son acciones, no sus payasadas de andar ahí paseándose en un camioncito viejo ridículo. Ay, oye, oye, Carla, ¿y de dónde salió eso del día de, de, de, de la limpia? ¿De dónde salió? Es, es, es otra ocurrencia del señor. Le aplaudo, qué bueno que les dio el día, pero ¿de dónde salió? No tengo idea y qué bueno que se les reconozca a las personas, porque gracias a esas personas nuestras calles están limpias, son las personas que recogen también los residuos que nosotros generamos tan irresponsablemente y me incluyo en esa, en esa generación irresponsable de residuos, pero lo que no se vale es que este señor lo haga de una manera populista, para poder caer bien y decir, ay, miren, es que sí se preocupa y se pone en el lugar de las personas. No, que no la haga, o sea... Sabemos que es un tiktokero, loco. Sí. Mira, mira, Carlos. Lo que sucede Perdón, pero lo que sucede aquí es, es otra vez uno de los recursos fundamentales de este gobierno, que es la mentira. Y la mentira, ¿dónde está aquí? Pues está en el tratar de hacer creer a las personas que subirse a un camión y andar en el camión, el alcalde, eso es gobernar y eso es administrar un sistema de recolección de basura. Guanajuato, por sus condiciones, probablemente es la ciudad más compleja para la recolección de basura, con el mayor este, desgaste también de las unidades por el tipo de topografía que hay. Entonces, ¿qué debería de estarse haciendo para... para mejorar un sistema de estos, pues esencialmente necesita tener estadísticas, saber qué tipo de basura, este, cuánta, a qué horas, cómo llega a ciertos lugares para la recolección y sobre eso tener un sistema eh, en el cual se vea con toda puntualidad a qué horas tienen que recorrer, a qué hora tienen que recorrer los camiones, ciertos puntos, cómo le, levantarlos, cuál cómo llevarlos al, al lugar, cómo disponerlos, etcétera. Eh, esto no lo hay, evidentemente. Ahí van nada más metiendo los camioncitos y, y, y conforme hay llamadas, pues van a los lugares donde no se ha recogido. Pasen a cualquier hora a los contenedores y van a ver el montón de basura que hay ahí, porque no hay sistema, porque para eso se necesita gobernar, se necesita administración pública. Y eso es lo que hay que hacer. Una política pública bien establecida para, nada más para eso. Y eso necesita pensarse y necesita gestionarse bien. Eso no se le da a este gobierno porque no está para eso. Lo que se le da es un, es, es un video subido con su mujer en el camión. Y entonces ¿para, para que la gente ignorante, eso es la verdad, la gente tonta y la gente ignorante piense que eso es gobernar. Eso no es gobernar, eso es andarse haciendo publicidad para que la voten a la señora en 2024. A, a ver, de hecho, de hecho hay, hay otros comentarios... Es eso, Rodríguez, por favor. Sí. Hay, hay otros comentarios acerca de esto. ¿eh? Sí. Nancy Charrel, dice, publicidad, publicidad de Navarro y su esposa para captar la ignorancia de la ciudadanía que aún les cree y que apuesta sus intereses en ellos Enrique Avilés Rodríguez la forma en la que se recoge la basura en la ciudad atenta en contra de la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores de limpia pero el problema del tiradero de basura que no basurero persiste, esos son los dos comentarios Bien. y bueno yo rato estaba comentando acerca de, de cuando me interrumpió Piri que dijo un minuto o este, un, un segundo yo les estaba comentando esto ya lo habíamos visto Sí, ya, ya lo habíamos comentado, que aquí falta organización. Lo que dice Carlos, no hay una buena organización. El, el, la dirección de, de, de servicios municipales debería de tener su plan de trabajo, debería de estar bien organizado. Ahí, en lo que, lo que pasa en, en, es, en esta dirección y que, bueno, fue lo que a mí me comentaron, no no ya no le di seguimiento y yo no sé porque se cambió no sé quién esté ahorita en la dirección de servicios municipales era era la la, la, la ordeña de gasolina sí eh, usaban eso en sus tiempos los señores luego hay tres turnos en ese momento había tres turnos para recolectar basura entraban los de no recuerdo bien, pero entraban los de las ocho de la mañana y recolectaban X en, en cierto lugar. Yo lo, yo lo que no entiendo es si si recolectaban en tal lugar deberían de dejar el, el, el depósito, ¿sí? Los de, los recolectores de basura vacíos para que lo que se generara durante el trayecto de la mañana, el de la tarde lo recogiera, pero no era así. Yo ya la, les comento otra vez, ya lo había comentado era, dejan, dejan tantito porque luego el, el de la tarde que va a recoger y los de la tarde dejan tantito porque que van a recoger los de la noche o sea, es una mafia y eso es lo que deberían de estar viendo con una buena organización, porque déjenme decirles que hay supervisores pero los supervisores que encontraron y que lo supimos, eh, rumbo a, al cubo, este con la amante por allá, que los encontraron tomando o se cayeron, no sé, no recuerdo bien la nota, pero era el supervisor de limpia, porque nada más por radio, ¿dónde andas? ¿allá recogiste? Pero no se dan a la tarea de supervisarlos lo que debe de hacer un supervisor, real y bueno, ese es mi comentario, la nena quiere hablar. A ver, Lolita, yo quiero nada más decir. Ya habíamos presentado aquí en el pro, en el observatorio un proyecto que nos entregó muy hábilmente el contador Morán. Ese proyecto habla de compactadoras, nunca habló de comprar camiones, y volvemos al mismo punto, puras ideas al vapor, sin ningún sustento, sin ningún análisis, y otra vez va a estar, y se acuerdan de mí, la, la ciudad puerta. perdón tres camiones, nada más para que se paseen, los van a descomponer, no hay una proyección, se van a compactar. Esta, esto es más que comprar camiones. O sea, perdón, vuelvo al mismo tema. El problema que tenemos con el alcalde Alejandro Navarro es que son ocurrencias y nunca son proyectos estudiados por gente estudiosa. Ahorita el director que está actualmente es provisional. No han tenido la capacidad de nombrar un director ya en forma, ahorita tienen un encargado de despacho. ¿Por qué? Porque no les conviene este, nombrar un director porque rato lo quitan. Mejor así un encargado y ahí le sigue. Tiene no, que sí. ser incondicional del alcalde. Y ahora tres camiones nuevos que lo vamos a ver en la ciudad pero no va a resolver eso la basura. Ahora lo que dices de los contenedores, mira Lolita, el problema de Guanajuato es que la gente también somos muy comodinos y me gustó lo que dijo Carla, me incluyo en la comodidad, tiramos la basura a la hora que nos da la gana, en otras ciudades no es así, en otras ciudades tienes horarios para tirar la basura, ¿qué pasa? La gente baja del contenedor y porque ese estudio yo sí lo conozco, apenas vacían el contenedor y tiramos, no compactamos el plástico, el PET. Imagínate que alguien tire puro plástico, pues ya en el contenedor de plástico se llevan el plástico y entonces tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas al tiradero de la basura. Aquí tenemos que empezar por una campaña de educación para todos con multas fuertes, pero multas bien estructuradas con un sistema, un estudio bien hecho como el que nos había entregado en este momento Morán, que es un conocedor de la materia, y entonces sí ya después compro los camiones, pero aquí volvemos a lo mismo que estamos alegando en el museo de Movias. Primero hace las cosas y luego ve cómo las va a hacer o cómo las va a resolver. Entonces, Oye, nene, ¿cuánto ande. es la condición que te deja cuando compras un camión? ¿Qué? No, pues, el 10 eh, esa eh, esa la parte gente... Me imagino, porque en mis tiempos sí iba a una comisión a la compra de un camión. Mira, esa parte no la desconozco, pero aunque fuera, bueno, a ver, Piri, no nos hagamos tontos. En todo el gobierno, en todo el gobierno, todos los, eh, todos los eventos, o sea, a ti un coche te cuesta 100 mil, para el gobierno le va a costar 120 mil. O sea, ¿para qué nos hacemos tontos? Hay, hay una... Hay una pero que solamente hay una inflación en los precios, productos y todo, pero, pero que fuera realmente un beneficio social. El problema aquí es que tres camiones para las necesidades de Guanajuato, ¿saben qué son? Nada, ¿para qué nos engañamos? La ciudad va a ser igual de puerca. Perdón Y los pobres señores ahorita que les están celebrando con un mole nada más, su situación económica no va a cambiar, son pura adulto mayor y yo los invito a que hagamos un análisis de eso. La mayoría de la gente que está recogiendo, porque hay tres, hay brigadas que son las que andan caminando las señoras ya grandes recogiendo la basura que tiramos en el centro histórico, si realmente les importara la, la basura en Guanajuato pondrían una campaña pero así como ponen los alcoholímetros señores, no vamos a tirar basura en Guanajuato pero que a ellos no les interesa porque no hay dinero ahí bueno que multen pero que hagan las cosas bien no se va a acabar esto con tres camiones para una población como la de Guanajuato capital y tan, tan difícil de solucionar el problema de la basura, tan atípica no se va a poder solucionar. ¿Y dónde está la presidenta de la comisión? ¿Por qué no la subieron al camión en esta ocasión? Porque desgraciadamente, y lo voy a decir y, y sí aboga un poco a, a, a, de Cecilia, porque a los regidores nada más se les ocupa en las sesiones de ayuntamiento, no ahí está el proyecto, gracias por encontrarlo, este, no se les ocupa, aquí habla de la sectorización, habla del número de camiones, si realmente les hubiera importado, no hubieran comprado tres, si lo regresan, la ciudad está sectorizada en más sectores, o sea, les, les, les aplicaría un camión por sector, ni a un camión alcanzamos, pero bueno, ese era el proyecto que presentamos hace tiempo, y gracias este, por proyectarlo, pero la presidenta de la comisión, pues bueno, sí aboga un poco de ese, sí, porque esto se lo, esta, esta compra no se la dan a servicios públicos municipales ni a solicitud de servicios públicos municipales, sino que el alcalde hace la solicitud directa a la comisión de, de ¿cómo se llama? Eh, eh, sí, al, para que la compren, pero se brincan a la comisión de servicios públicos municipales. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya a Cecilia llegan y le dicen, oye ya, ya vamos a comprar tres camiones, pero realmente como el pre, como la presidenta de la comisión no es operativa, o sea Cecilia no opera, pues eso se los dan directamente al director suplente que existe ahorita. Entonces, pero lo votó a favor, Nena. Lo no votó sí, a favor. votó a favor. Pero a ver. ¿Ahí si hubiera, yo, hubiera puesto hubiera puesto un posicionamiento en contra? O sea, también. Y con no bases, exactamente Lolita, y con bases, y además como presidenta de la comisión debería de procurar hacer ella los estudios, invitar a la gente a ver qué es lo que se puede hacer, hacer campañas de concientización, pero nada más vota a favor, entonces pues igual las cosas no son así. No, no, no, pero directamente la compra, yo estoy hablando de la compra... Es directamente presidente municipal con la dirección de compras, vamos a comprar tres camiones y habla con el director, ni siquiera le preguntan a la presidenta de la comisión y se la brincan como se brincan a todos los regidores porque a final de cuentas no les dan ni siquiera espacio, veanlo ahorita en las fotos, ni siquiera sale la presidenta de la comisión arriba del camión y ni va a aparecer porque roba cámara. A, a, a este pues ahora sí que a quien quieran que esté ¿no? entonces aquí, aquí es un tema como de, de, de a los que están con Navarro completamente se les da más foro los que están en contra de Navarro se les quita el foro, vean a Mariel a Mariel le dan 20 publicaciones vean a los otros regidores hasta del mismo partido no los pelan entonces ¿qué pasa con esto? Pues aquí estamos viendo el por qué no, por qué como ciudadano no debemos de permitir que haya mayorías de un partido político dentro de un cabildo. ¿Por qué? Porque no hay contrapesos y ¿por qué? Porque está sucediendo el 9-6 y así nos vamos a cansar de verlos, eh, perdón, bueno, con inestable. Este, el 9-6 no lo vamos a cambiar y no va a cambiar porque ahorita las, la, de las siguientes votaciones que faltan, y esto se los digo a todos para un momento de reflexión, para lo único que necesitan ahorita a la oposición es para la, para la sesión de, de, de, más, de disposiciones administrativas, la ley de ingresos y la ley de ingresos, ya no los necesitan para nada más, para nada más. Nada, no sirve, porque esa es la única votación, es que necesitan 10 votos. De aquí, para, y convencer nada más a uno de la oposición, pues ya veremos a quién van a convencer. Pero para esto ya no necesitan a la oposición. Todas las decisiones que se van a tomar de aquí para el Real son azules, y grábenselo bien, son azules. Vean las condiciones del tiradero municipal. Eso lo ha dicho mucho Carla Piñón, los exiliados, yo no conozco de eso, vean la realidad de Guanajuato, ahí la estamos viendo, eso es lo que no ve Guanajuato y lo que realmente nos vamos a lamentar por estar pensando en regalar calentadores solares cuando estamos acabando con la ecología de Guanajuato. Eso es, Ay, que vamos a, a dejar de contaminar, perdón señores, ahí está la contaminación en el tiradero municipal, que es la que estamos respirando diario todos, la que, la que está contaminando el agua que tomamos, la que estamos, perdón señores, ya, o sea, un calentador solar, que te van a dar un calentador solar para que tú mismo lo pagues. Y qué bueno que ponen esto, porque hoy les, les hago un honor a la gente que trabaja en servicios públicos municipales. Yo nada más una vez en mi vida fui a servir, al tiradero municipal y de verdad, ojalá muchos ciudadanos vayan para que vean la in, in, in, lo, lo que viven diario esas personas a cambio de nada. Entonces... Ahí está lo que lo que hay, ahí está la solución, no la ven, son ciegos, perdón, tenemos un ayuntamiento ciego que no ve esto. Ay, gracias, ya me enojé. Okay. Ya estoy a ver, a ver, hay, hay otros comentarios, me gustaría leerlos, porque me dice eh, Enrique Vilés que hizo un comentario de Cecilia Paul, si no lo leí. Si lo leí, este eh, Enrique, mira, eh, es donde ella hizo un programa. Eh, así es un programa con jesuitas yo sí me acuerdo de eso y, y de hecho Leonora Villegas dice que debemos pedir cuentas a la regidora y de, Este sí lo leí eh, Enrique a uh, Dice Leonora que a Mariel solo le falta conformar el equipo táctico de SWAT, también lo leí. Eh, Mario Segoviano dice que de los 40 millones que van a utilizar arreglando callejones, ¿cuántos millones le van a invertir en la zona del Museo de las Momias? Ya que se requiere que se dignifique el actual museo, que es de donde el municipio recolecta actualmente 50 millones. No le van pesos. a dar nada, malolita. museo de reconocimiento mundial y en pésimas condiciones. Enrique Avilés, Cecilia Pols, en el ayuntamiento anterior se encargó de un proyecto de reconstrucción, fue lo que leí. Este, eh, eh, Enrique, ya, ya lo había leído y de hecho te contestó hasta Leonora, te dijo que hay que pedir cuentas. De nada, Enrique. Pues sí, efectivamente, eh, no sé qué más qué más siga, Memo, de comentarios, ya son todos. sí No, pues ya nada más ver, esta es la realidad y qué bueno que lo estamos poniendo hoy, que se le está haciendo un reconocimiento porque se les está dando el día libre a todos los de limpia y el alcalde se anda paseando en su camión nuevo, pues yo creo que debería de ver esto, ya lo conoce, a él se le mandó este proyecto a su escritorio, el contador Manán en su momento lo hizo pero pues no conviene ver esto. Esto no da votos, perdón, pero sí da lo que todos los mexicanos, los ciudadanos queremos, que no nos pase lo de Monterrey, que tengamos unos mantos decentes, que haya agua. Ya, ya lo hemos vivido aquí en el fraccionamiento Carlitos y yo que de repente un día nos quedamos sin agua y casi casi nos estamos muriendo, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que la, la, el tema es ver a futuro, pero un futuro real para nuestros hijos. Yo sí estoy preocupada. Porque ahorita lo que está viviendo Monterrey es algo que nos debe de a todos hacia dónde vamos, qué, cuál es la prioridad y real del tema del agua y realmente tratar a la gente con, human con humanidad, subirle sus sueldos y de verdad la gente cuando la tratas bien trabaja bien. Bueno, esa es mi reflexión, los felicito a todos los de Limpia, no supe de dónde salió también igual ese día de Limpia pero pero, pues a final de cuentas no es la solución, ahí está, tenemos tres camiones nuevos para que les tomen foto, hay que tomarle foto al camión antes de que, quién sabe, así como las patrullas del alcalde, que realmente a ustedes les consta que compraron nuevas patrullas, les consta que las patrullas que pusieron del sheriff no hayan sido las mismas repintadas, todo el parque vehicular de, de servicios públicos municipales, se pintó de rosita. deje y les digo a todos, ni siquiera se compró parque vehicular nuevo, nada más lo mandaron pintar. ¿Saben cuánto costó pintar cada camión de rosita? Nada más porque dicen que somos este, un ayuntamiento incluyente de las mujeres ese dinero no se podría ocupar en otra cosa, esas son las cosas que, que las ocurrencias que cuestan, y que tenemos, porque todo esto cuesta, ¿eh? los errores cuestan, el museo de momias los, las planeaciones más mal hechas cuestan, el alcalde dijo algo que, que, que no hay que minimizar en la sesión de ayuntamiento, dijo, es que ya teníamos los proyectos de esos callejones, es que, es que tienen un banco de proyectos, para que la, lo entiendan así, en ese banco de proyectos se supone que ahí están los que están pendientes, esos bancos de proyectos, se hagan o no se hagan, ya costaron, o sea, están ahí, entonces ese dinero es un dinero que queda estático para que, para que cuando haya dinero se pueda echar adelante. Eso fue lo que dijo el alcalde, sacamos de nuestro banco de proyectos, sacamos los que ya teníamos y entonces lo aplicamos. Entonces imagínense qué padre, hacer proyectos, dejarlos en la congeladora años y ese dinero ¿qué, qué beneficio me da a mí como Marielena Castro Cerrillo a mí que de repente no pasa la basura, a mí que no tengo un foco y que voy en el callejón y me asaltan, realmente tienen que tomar decisiones no pensando, pensando en, lo, en el beneficio mayor, no en el menor. Ahorita la gente que les va a tocar sus calentadores solares, los felicito, pero los invito a que eso no los comprometa a un tema electorero de voto. Ojalá sea la realidad de las personas. Y a los que no les toca el calentador solar, con la pena necesitan acercarse más al Alejandro Navarro Saldaña para que entonces lo puedan convencer de que les toca a ellos el calentador solar, porque realmente hay que, tendremos que hacer un análisis, lo cual es una información totalmente reservada, y eso que yo era presidenta de la comisión de, de ¿cómo se llama?, la lista de los sí Carlos Ataque le haces así no la lista de los que les van a entregar los calentadores esa lista es reservada para la dirección de servicio de desarrollo de, social, desarrollo desarrollo social. social. mande desarrollo social y humano sí esa esa lista es reservada entonces Ay, porque si fuera realmente pública, todos los ciudadanos de Guanajuato, de cualquier partido político, de cualquier afiliación, tendrían a este de nuevo, el, horas. El derecho. Pero bueno, ya vámonos, perdón, porque yo ya me emocioné, estoy enojada, ya me voy. Adiós. Hasta luego, buenas tardes, buen provecho. Les agradezco a todos su participación, salió bien esta sesión. Hasta luego, buenos días, Gracias, buenas tardes. Vale. En provecho.